Vamos a probar el sabor, que al fin de cuentas es lo más importante. ¡Hey! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Yo soy Isaac Real, soy cubano y llevo 15 años viviendo en Kazajistán. La idea del video de hoy viene de un suscriptor que me escribió por Instagram y me preguntó si podía mostrar en los videos cómo serían las marcas de eh, comida rápida que se pueden encontrar aquí en Kazajistán, tanto sean locales como algunas famosas, a nivel mundial. Eh, me gustó mucho la idea, me gustó mucho porque, eh, sinceramente, si hay algo que me gusta mucho hacer, además de la música y, y los videos, es comer. Me encanta la comida, disfruto la comida, por tanto y demás, dije, cómo hacer varias cosas que te gustan mezcladas en un solo momento. Así que encantado estoy de mostrarles hoy cómo es la comida de McDonald's, que, es que podemos encontrar en el menú de McDonald's aquí en Kazajistán. Si te preguntan, diles que Isaac te lo contó, pero a mí me lo contó. Decidí hacer un delivery, hacer un pedido a la casa y voy a mirar, voy a mirar qué podemos encontrar porque según me han comentado, en distintos países puede cambiar un poco el menú. Así que vamos a ver que nos encontramos, aquí tengo el teléfono y vamos a buscar. Cabe aclarar, es muy interesante que aquí McDonald's directamente no te hace los deliveries. Aquí en Kazajistán hay dos, dos o tres empresas, que son empresas eh, locales, que a través de ellas es que tú haces el pedido a McDonald's y ellos son quienes te la traen. El mismo McDonald's no hace el envío o el delivery De casualidad yo tengo una instalada que se llama Choco Food Y en ella vamos rápidamente a escribir McDonald's Y veremos qué es lo que nos tiene Aquí veo una sucursal Vamos directamente a los sets porque quiero pedir algo que tenga variedad Para que ustedes vean las distintas ofertas que se pueden consumir Espero que me quepa todo, veremos hay un set aquí que viene con la Big Mac, la Big Mac no me gusta porque lo que sucede de la Big Mac es muy rica, sí tiene dos carnes, dos quesos, pero tiene otro pedazo de pan en el medio, es demasiada harina, entonces preferiría que tuviera las dos carnes pero sin el pan de extra, ese en el centro. Bueno, hay una aquí que tiene cheeseburger doble, o sea, tiene las dos carnes, los dos quesos, tiene una que otra ensaladita sin el pan en el centro, esta está ideal. Este set traería esto traería un rollo de pollo con verduras. Esto viene siendo algo parecido a lo que es el donier, el donier kebab, por supuesto, una versión de McDonald's mucho más pequeña que solamente contiene pollo y verduras. Por supuesto, no tiene nada que ver con el donier kebab original, pero para que sean idea la forma que tiene, como una tortilla de pan donde dentro están todas esas verduras y el... se lo estaré dejando por aquí para que vean cómo es. También trae una porción de, de nuggets, o sea, de pollo frito, de pechuga, y trae dos papas fritas una de papas normales y otra de las papas más gorditas como se conoce en españa las papas bravas creo que este combo está bien así que vamos a coger este pero además algo muy interesante que no sé si está en todos los mcdonalds del mundo pero aquí sí está y me gusta mucho vamos a buscar aquí son los camarones aquí venden porciones de camarones eh, muy ricos empanizados a ver como el set que estoy pidiendo es muy grande aquí veo que las opciones de camarones están en una opción de 4 otra de 6 y otra de nueve me voy a pedir la de 4, porque ya el set trae mucho, entonces pienso que esta sería la mejor opción. Vamos a irnos a algo de tomar, Gariachi pit que esto es bebida eh, caliente, no, de una y bebida fría. Vamos a ver una Coca-Cola bis o sea, sin azúcar, esto significa que debe ser la light. Vamos allí aquí está, ya lo tenemos todo, tenemos el pedido completo, vamos ahora a pagar Vamos a ver qué tan rápido, aquí decía que de 35 a 45 minutos, vamos a ver, correcto. Hemos terminado, ahora esperaremos a que llegue y juntos probaremos y veremos qué es lo que trae este set de McDonald's. Bueno, ya estamos aquí, llegó rapidísimo, sinceramente dicen que de 35 a 45 minutos, pero en 20 minutos ya esto llegó. Sinceramente llegó bastante rápido, no me lo esperaba, pienso que esta sucursal está bastante cerca de la casa. Y les diré algo, me sorprende que venga así sellado, en esta forma que tiene, que tiene así como estas pegatinas para que se vea que después que se cerró, nadie lo ha abierto. Les diré que es la primera vez que yo pido McDonald's a domicilio. Otras veces he pedido otras marcas y esas otras marcas no tienen este nivel de cuidado. Así que ustedes pónganme en los comentarios abajo si las, los, McDonald's, los pedidos de McDonald's a domicilio en sus países llegan así. Vamos a empezar por el grande. Hay que empezar con actitud arriba es grande. Señores, tengo aquí una, una personilla, un ser vivo, que para mí es como si fuera una persona, que está muy interesado en ver lo que está aquí. La tengo aquí, interesada como una loca, en ver qué es lo que hay en la java, porque ella es muy chismosa, aparte huele a comida. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos esta bolsa. Vamos por aquí tenemos esto que es lo que trae el refresco esta bolsa cogeremos y la pondremos por acá para que no haga espacio el refresco lo sacaré de aquí y no trae un, un sorbete Sí, aquí está una sorbete típico de McDonald's el refresco vamos a empezar ya con el bueno una cosa que se me olvidó mencionarles en el momento fue el precio aquí está puesto el cheque de precio y dice que son 4.450 tengués 4.450 tengués son aproximadamente 10 dólares 10 dólares por todo lo que pedí me parece que está bastante bien así que vamos a ir abriendo vamos a ir mirando lo que veo por aquí aquí tenemos las patatas bradas las papas comunes habituales aquí están creo que esta cajita que ven aquí lo más chiquita y bonito deben ser los camarones imagino efectivamente vamos a dejarlos por aquí y además está decir lo que están aquí las dos las dos salsas y esta aquí debe ser los nuggets o sea, los pollitos ¿dónde está la hamburguesa? esta debe ser la muquésica que de hecho es chiquita pensé que iba a ser más grande y vamos a ver qué hay en esta otra bolsa Ya adentro se cayeron dos papitas y además está decir que no las dejaré Vamos a ver aquí qué tiene esta otra bolsa. Ah, esta bolsa imagino yo que sea el rollo de pollo, que es como la tortilla, efectivamente. Aquí está. Está cerrado. Hay muchas cositas, hay muchas cositas aquí, por este precio. Simplemente 10 dólares hay todo esto. Voy a empezar probando las patas. Están muy buenas de sal, el sabor está muy equilibrado. Voy a abrir la salsa de, de queso con la que me gusta comerme las patas. Voy a probar alguna otra más, pero esta vez con la salsa de queso. El sabor está muy bien. Claramente, cuando hacen los pedidos de delivery, puede ser que el tiempo en que ellos llegan, más eh, tenerlo esto guardado dentro de la bolsa, hacen que no estén tan crujientes. No están malas, pero no están tan crujientes como acababa de salir. Pero el sabor está muy bueno. Vamos a probar ahora las patatas bravas. Ya vieron que me comí una ahí que estaba regadita. Vamos a probarla primero sola y después con la salsa. Yo les digo, señores, estas son mis papas preferidas. Me gustan más estas que las otras. Son muy ricas. Vamos a probar. Están riquísimas. Por supuesto, la textura es diferente. Son más blanditas en el interior. pero están muy ricas comeré otra y pasaremos a algo más porque no quiero llenarme antes de llegar al plato principal que es la hamburguesa vamos a probar los nuggets los nuggets de pollo los aquí Uy, se me cayó una papa lo hace sabbo vamos a ver aquí están vamos a ver cómo está ese que sabor está muy rico está muy ricos. tienen un sabor suave o sea no tienen tanto condimento y pienso que eso lo hacen especialmente porque los nuggets es una de las comidas preferidas de los niños y para que no tenga mucho condimento, mucha sal y para los niños esta idea está muy rico. Voy ahora a echarlo, a untarlo con la, la salsa de queso. Muy sabroso. Voy a comer otro. <risa> Voy a comer otro. Pienso que los nuggets quizás sean más ricos con el queso A mí no me gustan realmente las papas con el queso pero con el pollo, Pienso que le pegue más, vamos a probarlo en este caso así y les, les comentaré. El pollo le viene de maravilla. Vamos a pasar ahora a los camarones. Son grandes, realmente no son chiquitos, como pueden ver. Vamos a probarlos ahora, vamos a ver cómo están. Ya los había probado anteriormente, realmente siempre que voy a McDonald's los pido porque son muy ricos y están muy sabrosos a probarlo, a ver con el queso, aunque me parece que no me va a gustar pero hay que probarlo todo definitivamente no pienso que con el queso estará mejor vamos a ver me comí un pedazo solo primero para quitarme el sabor en la boca del queso ahora me voy con el quesito con el queso pega mucho más, pero evidentemente el camarón tiene su sabor característico y para mí la mejor forma de comérmelo es solo, así, sin nada Vamos a dejarlo por aquí. No piensen que todo esto que estoy dejando por aquí no me lo voy a comer. Me voy a devorar todo. Bien. Solo que estoy reservando para la hamburguesa. Pero después que la termine, viene todo lo demás. Vamos a ver el César Roll. Bueno, como le estaba explicando, efectivamente, es una tortilla rellena con ensalada y pollo. Vamos a probarlo a ver cómo está. Vamos allá. Tiene mayonesa, tiene col, y tiene pollo, pero lo que veo son también una especie de nuggets. Lo siento incluso incluso más crujientes que los nuggets. Mm, está muy rico. Si me dejan, me lo como entero. Delicioso. Vamos a dejarlo por aquí, porque el plato principal, es la hamburguesa, tiene que ser la prioridad. No puedo llenarme antes de comerme esta hamburguesa. Evidentemente, cuando la vuelven así, para llevarla a domicilio, el queso evidentemente se cae. Yo soy cubano señores, las manos se hicieron para comer también. Siempre y cuando estén limpias no hay problema. Vamos a probarla, como ya les expliqué no veo el tamaño muy grande. Vamos primero a abrirla, quiero ver qué es lo que trae en su interior. Por lo que veo trae el queso, unos pepinillos, la salsa de tomate. Y dos carnes, aunque son bastante flacas, sinceramente, pero bueno, vamos a probar el sabor, que al fin de cuentas es lo más importante. Ahora recuerdo por qué por lo general no tiendo a pedir mucha hamburguesa cuando voy a McDonald's, por lo general pido más las que son camarones, las papas fritas, los pollitos, y algunas cositas así. Está buena, no puedo decir que está mala, está rica, cuando uno tiene hambre, todo sirve. Pero el pan no me gusta mucho, el pan está como un poco chicloso. Y que conste que antes pensaba que quizás se trataba solo de Kazajstán. Pero amigos que lo han probado en otros países me han dicho que a veces el pan tiene esa característica. Las salsas están bien, el sabor de las salsas está bien. El sabor de la carne no está mal, no está mal. Pero lógicamente hay muchas otras hamburguesas que tienen un mejor sabor de la carne. Voy a probar otra vez para cerciorarme. Tengo hambre. Me la voy a acabar, además es chiquita, pero hay muchas otras mejores, incluso aquí en Kazajistán hay marcas locales que están mucho mejor, y ya se las, se las iré enseñando en próximos videos. Pero nada, esto es lo que toca hoy, así que a comenzar. No me he llenado, que consta que no me he llenado. <risa> Así que puedo seguir, vamos a seguir con el rol que me gustó mucho, mucho, mucho. Realmente está muy sabroso, increíblemente. Todas las cosas que probé estaban muy ricas y todas están mejor que la hamburguesa, increíblemente. Vamos a seguir con el rol, con su pollo, su mayonesa, su col, su lechuga, muy sabroso. Mm. Ya empiezo a sentirme que me estoy llenando, así que voy a dejar esto para después, pues una comida que se puede recalentar, pero en el caso de los camarones, sí se me antojan comérmelos ahora, <ríe> así que vamos a seguir, deliciosos. Bueno, en resumen, puedo decir que el precio está bien, el precio está bastante bien para todo lo que trae, eh, todo me gustó mucho, me gustó mucho, se puedo decir lo que más me gustó de todo, increíblemente, además de los camarones pues ese rollo de eh, pollo con, con ensalada, está muy rico, realmente está muy rico, la salsa todo le pega perfectamente, crujiente, las papas por supuesto están buenas, eh, los nuggets, la hamburguesa no me convenció, la hamburguesa como tal no me convenció, pienso yo que tendría que repetir esta situación otro día, pero yendo yo personalmente al burger, no haciendo un pedido, un delivery a la casa, para que me la den acabada de hacer sin poner en papel, sin está guardada dentro de todas estas bolsas tanto tiempo a ver si de casualidad eso mejora quizás la próxima vez que voy la pido de pollo o de algo distinto para probar ya eso lo veremos en un próximo video pero por ahora puedo decir que sirve, te llenas lo disfrutas con las cosas ricas, la embuquesa normalita Y bueno, nada, espero que les haya gustado el video. En ese caso, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios cuáles han sido sus opiniones al respecto. Por supuesto, díganme cómo son estas hamburguesas en sus países, la calidad, si son ricas o qué otras marcas ustedes recomiendan que son más sabrosas que eh, la McDonald's. Por supuesto, trataré de buscarla y encontrarla a ver si está una sucursal aquí en Casa Así que nos vemos en un próximo video y ¡hasta la vista!